Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la conversión por la senda de la humildad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas y difíciles cargas Y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas Ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias Y alargan los flecos de sus mantos Les gusta ocupar los primeros asientos en los banquetes Y los primeros asientos también en las sinagogas Ser saludados en las plazas Y oírse llamarme maestro por la gente En cuanto a ustedes No se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Y no se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Una vez más Jesús, en la hipocresía de los fariseos y escribas, que exigen a los demás el cumplimiento de una ley que ellos no están dispuestos ni siquiera a sobrellevar con el dedo. Buscan siempre el mundo de las apariencias, del reconocimiento. pidamos al Señor por el contrario, saber cultivar, especialmente en este tiempo de conversión, la humildad. Esa flor que también María tanto agrada, porque de verdad queremos vivir aquello que nos dice hoy Jesús. El que se eleva será humillado, pero el que se humilla, el que se posterga, ese un día será elevado, porque muchos de los que aquí son últimos, o se hacen como los últimos, llegarán a ser luego de los primeros, de los predilectos de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.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 Que les bendiga aquel que siempre nos mira con misericordia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.